¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Xavi Luque, ahora ir con la República Checa en el Festival de Eurovisión, un país que debutó en 2007, llevan poquitos años, y bueno, vamos a hacer un repaso po por lo que es y lo que ha sido República Checa, vamos allá, 2007, con un tema rock. Un estilo que, que, la verdad, entre Eslovaquia y República Checa mmm, predomina, predomina el rock en, en el país, por lo que veo. Año de debut y no se clasificaron. El segundo año de participación, para mí, una injusticia muy grande. Me hubiera encantado verla en la final, la Teresa. La canción para mí era muy buena ella lo hizo bastante bien en directo coreografía puesta en escena no sé no sé qué falló bueno y aquí una, una de las actuaciones divertidas de que tiene que haber en el festival de eurovisión common gypsies Super gypsy. Bueno, esto fue también otra injusticia. La canción estaba muy bien, ellos cantan muy bien. Bueno, torrente de voz. Me encanta la voz del chico. Backlug. Bueno, aquí tenemos el primer año que se clasifican para la final con Gabriela, que por cierto nació el mismo día que yo, el mismo año, así que nos llevaríamos muy bien. No soy ni cuarto de guapo que ella, pero tenemos algo en común, la fecha de nacimiento. Esta canción era muy buena... No me acordaba que no se clasificó... Es verdad... Ostras, no la recordaba... Cantada con muy buen gusto... Bueno, y aquí se vinieron arriba... Para mí era de las favoritas para ganar. Pero es que 2018 estuvo, estuvo ahí reñido. Además, Nicolás que se hizo daño en los ensayos. haciendo una voltereta. Pero bueno, luego la actuación estaba listo y quedó... Wow. Bueno, Lake Malawi la verdad que muy buena canción, me gusta este estilo que está trayendo ahora la República Checa. Suena súper fresco, actual, van por muy buen camino. Bueno, el año en el que se canceló, 2020, con Cristo. Esperaremos a escuchar la otra canción, pero ya os adelanto que prefiero que mamá. Bueno, y en 2021, de nuevo y Cristo, no se clasificó, y para mí, bueno, estaba ya ahí, entre clasificarlo y no, pero la verdad es que la canción no era tan buena como, como la, ante, la del año anterior, a pesar de que el bueno, canta súper bien, y hizo una actuación muy buena. Brutal cómo se vivió allí la actuación Los gráficos... Buah, es que lo, la clavaron, la clavaron Una mala posición para una canción tan buena Uy, O sea, es que fue brutal Y el juego de luces para mí de los mejores de, de, toda, de todos los países este año Además super majo, se paraban con todo el mundo super simpáticos bueno, pues hasta aquí el repaso de República Checa, con sus más y sus menos. Ahora están cogiendo un buen camino para mí, para mí es el buen camino, porque ya te digo, les da un toque fresco, además están consiguiendo una identidad, que eso es súper importante en Eurovisión, tener tu propia identidad como país. Y bueno, ya te digo, súper grato de que, de que hayan vuelto y que hayan vuelto con, con, este, con este ánimo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de República Checa, en el Festival de Eurovisión. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de suscribiros y darle like. Hasta el próximo.